conocida en este menester que significa el desarrollo del ser trabajando permanentemente sobre todo no solo desde la academia desde la educación sino sobre todo desde el ejemplo para nosotros es un honor la presentación de nuestro amigo y maestro el doctor Boris Darmon con este interesante tema adelante maestro y nuevamente bienvenida a esta su casa me toca a mí presentarlo muy buenas noches Gracias, Julio. Muchísimas gracias por este privilegio que tenemos todos de poder participar juntos de una reunión cada semana y poder com compartir algunas ideas que sin duda nos ayudan muchísimo en algún ápice de nuestras vidas. Yo siempre voy a decir que cuando yo asisto a una reunión donde hay un expositor, por más sencillo, humilde que sea, o más sencillo en el sentido profesional, pero con experiencias, con... Palabras que de alguna manera van a marcar la pauta en esa conversación. Creo que vale la pena tomarse un tiempecito y yo quiero esta noche agradecer a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para poder escuchar una charla esta noche que sin duda nos ayudará a todos nosotros. Como digo siempre, el que más aprende soy yo, porque soy el que preparó el material, lo estudiamos y a la hora de compartir, como que parece que en la memoria se solidifica la idea planteada en nuestra presentación. ¿Por qué es importante hablar del enfoque? Quizás muchos de ustedes han escuchado charlas acerca del enfoque. Yo no me imagino a mi amigo Sixto de Argentina, o a mi amiga Gloria de Tacna, este, queriendo mirar una, una foto de alguien que aparece en un pedazo de papel y que la imagen es borrosa. Yo no me imagino a una persona tratando de opinar o buscándole sentido a una imagen que no se ve adecuadamente. Es importante para nosotros entender que el enfoque, si bien es cierto, está relacionado mayormente con una cámara que trata de captar una imagen, es más o menos parecido el, la, la técnica o la manera o el instrumento que debe usar un líder para poder desarrollar la capacidad de enfocar su mente en aquello que lo mueve a desarrollar un proyecto de vida o un proyecto específicamente determinado por sus deseos o por su interés. De alguna, de alguna manera, alguno de ustedes ha comenzado a, a tomar control de un proyecto. Y el hecho de comenzar a, a tomar control de ese proyecto, cualquiera que sea, por más simple, no sé, vamos a tomar un, un asunto cursi. Eh, fulano de tal recibe la orden de su esposa, le dice, muy bien, mi amor, hoy cocinas tú. Y él comienza a poner una idea en su cabeza. Y dice, ¿yo tengo que cocinar hoy? Sí. Y quiero que cocines una, un arroz chaufa, como decimos acá en el Perú, el chaufán, que es conocido en, entre los chinos, ¿no es cierto? Es, una, es un arroz frito con pollo, con un poco de sillao y un poco de huevo y un poquito de cebollita china, etcétera, etcétera. Me estoy imaginando yo como que recibí la orden de preparar un arroz chaufa. ¿Cuál es el objetivo que tengo? Que me salga de la, de, del color más adecuado con el sabor más adecuado, y el objetivo principal es que a la esposa que me pidió que le preparara, le guste mi comida. O sea, ese objetivo me mantiene firme en la sartén, a la hora de poner el arroz, a la hora de freír los huevos, a la hora de preparar cada ingrediente del plato que yo quiero preparar para la persona que me pidió comer ese día el plato que, le, que ella prefiere. El mantenerme atento no permitirá que yo pueda poner más de algún ingrediente. Voy a intentar poner el ingrediente más adecuado y voy a ir probando. Y voy a calcular el fuego que voy a utilizar, la cantidad de fuego que voy a utilizar para poder yo terminar mi proyecto de hacer una comida para la persona que me lo pidió. El mantenerme la idea de ese pedido amoroso, de ese pedido bien intencionado de esa esposa que quiere comer el fruto de mis manos, me permite mantenerme enfocado en aquello que quiero lograr. Y el proceso es mucho más viable, es mucho más certero, es mucho más adecuado, casi un placer. No es una carga, porque quiere complacer a la persona que le pidió desarrollar el proyecto que hoy, que hoy utilizamos como un plato de comida. Por esa razón decidí pensar que es importante hablar esta noche acerca del enfoque en los líderes. ¿Por qué razón? Porque vale la pena pensar que cada proyecto que tú realices de hoy en adelante debe tener dentro de tu mente, dentro de tus, de tus neuronas el sentimiento que te movió a poder comenzar un proyecto que tú le llamaste proyecto de vida, proyecto de negocios, proyecto de estudios, proyecto de crianza, proyecto de familia, como tú quieras llamarlo. Es muy importante que tú tomes en cuenta lo que esta noche vamos a decir. El liderazgo con enfoque. ¿Me van a perdonar ustedes? Yo soy teólogo de profesión, tengo dos maestrías, una en resolución de conflictos y mediación, y tengo una maestría en teología aplicada. En la teología aplicada desarrollamos todo el concepto del trabajo comunitario para poder mover personas hacia un objetivo espiritual y también familiar. Quiero utilizar esta noche el ejemplo que quizás para muchos de ustedes también lo, lo saben o lo han leído en alguna ocasión, cómo es un liderazgo con enfoque. Y quiero irme al libro maravilloso de, que creo que cada familia tiene en su casa. Usted puede faltarle el libro del doctor Boris Darmond de repente, porque no tuvo la oportunidad de conocerlo y tener ese libro. O de repente no tiene el libro de Maxwell. O de repente no tiene el libro de Stephen Covey, sobre los siete hábitos. Pero hay un libro que usted sí lo tiene en casa. Y quién sabe lo ha leído algunas veces. Allí hay una historia interesante de un líder que yo admiro muchísimo. Se llama Moisés. Quiero comenzar. Esta es la única diapositiva que voy a usar para referirme a esta experiencia de un líder que se mantiene con su propósito bien en claro y no le permite perder el objetivo que tenía desde el comienzo. Narrándoles un poco la historia, cortita solamente, este joven que fue salvado según la historia bíblica de una situación de muerte gracias a la pericia de su madre de construir una pequeña canasta y esconderlo en el Nilo Luego este niño ser encontrado por la princesa y luego ser criada porque la oportuna aparición de Miriam o María, su hermana, de invitar a la princesa a que buscara una matrona o una madre para que criara el niño hasta que tuviera edad. Eh, y habiéndosele permitido, este joven llamado Moisés, porque su nombre significa salvado de las aguas, eh, fue criado por su propia madre sin que la princesa lo supiera. Pero en esos 12 años, esta madre inculcó en la mente de este niño los principios de lo que significaba ser miembro de un pueblo de una promesa. Y después de los 12 años habiendo estado en el palacio, nunca olvidó aquellas enseñanzas que su madre le había dado cuando era pequeño. Un día vio a su pueblo porque él sabía que era judío, sufriendo las acechanzas de un dominio absoluto basado en esclavitud total. De ellos, sus familiares, sus hijos, sus descendencias, iban a pasar por la misma experiencia. Su corazón le dolía porque su madre le había enseñado acerca del principio de liberación, que era lo que realmente movía a los judíos en esos instantes. Habían pasado cerca de 500 años cuando estos pobres hombres sometidos al dominio de sus dominantes, valga la redundancia, terminaban simplemente levantándose cada mañana y no saber si iban a volver a casa porque podrían morir en el castigo. Este hombre, al ver que, que un judío como él había sido maltratado a pesar de que él era el futuro rey o el futuro faraón, decidió defenderlo y en uno de sus actos, bélicos que él había aprendido desde la juventud, mató a un egipcio y esto llegó hasta el rey y él escapó. Habían pasado ya 40 años en el desierto cuando un día fortuito, caminando entre las rocas, escuchó que sonaba algo que se quemaba, fuego en el desierto. Y se acercó más, más cerca de la, de la planta y vio que la planta ardía, pero que no se quemaba. Y le llamó la atención. Y cuando se acercó una voz, habló con él y le dijo, yo soy el que soy. Y utiliza este lenguaje porque dice, yo soy el que existo en mí mismo. Te estoy hablando porque yo soy el Todopoderoso. Y Moisés, que había aprendido desde niño el enfoque de ser un líder, no solamente egipcio, sino también israelí, a pesar de los 40 años de destierro, podemos decirle, eh, a su experiencia después de haber escapado del, del, del, del palacio, no olvidó nunca los objetivos que tenía en su vida. La voz que le llamó se identifica como el que puede existir por sí mismo. Y él agacha la cabeza y escucha y dice, ¿Quién eres? Dime qué es lo que quieres. Y él le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Con estas palabras, este líder de aproximadamente 80 años comienza a entender que él debía seguir en su enfoque de vida a alguien que era su líder mayor. Y para eso le hizo recordar a él de que él era eterno, que él venía de tiempos pasados y que todos sus seres amados o sus progenitores habían sido simplemente sus siervos de él, del Dios Todopoderoso. Una vez identificado al líder, Moisés acepta el reto y entra en un estado en el cual, al escuchar las siguientes frases y ver sus propias limitaciones sin perder el enfoque, ¿Cómo voy a ir a hablar con el faraón Si yo no sé hablar? Tengo 40 años de pastor Ya no tengo las habilidades que tenía Cuando estaba en el palacio ¿Cómo me permites a mí querer hacer eso? Y él le recuerda Yo he visto la opresión de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído los gritos de dolor Provocados por sus capataces Sí, yo conozco muy bien sus sufrimientos Dijo él también Yo estuve allí yo participé, incluso yo maté a un egipcio por defender a un israelita. En este sentido, este líder entendió la razón de su identidad con la realidad de su proyecto. Que su proyecto no solamente era una idea que su madre le había enseñado cuando era pequeño, de liberación, sino también era una realidad, porque el pueblo sufría opresión. Asimismo, en las palabras de que del que le habla desde la zarza, que arde pero que no se quema, entra en el estado siguiente de un líder de enfoque. Dice, ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas, por si acaso, te identifico, los israelitas son mi pueblo. Entonces Dios, el líder máximo, le pone su razón. Y le da un mandato que casi se impone a un líder que sabe para qué y por qué está en un proyecto de vida. Desde niño su madre le había dicho que él tenía un plan o Dios tenía un plan para, para su pueblo y él podría ser uno de ellos que podría cumplir ese plan. Y él entendió esa razón y casi mandatoriamente sintió el peso de la responsabilidad porque tenía en su mente el enfoque de la liberación de su pueblo. En cuarto lugar, lo que hace un líder de enfoque es lo que tiene como mandato, lo que tiene como razón, como objetivo, lo comparte con los otros. Es decir, replica el mensaje con el objetivo de lograr que los demás también vean su enfoque. Y dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore durante tres días. Ese era el primer pedido. Ese es el objetivo. Eso me ha dicho mi líder, que dejes al pueblo salir por tres días solamente. Aunque después, ante la negativa del faraón, este pedido se transformó en un pedido de salida, de libertad para siempre. Estos cuatro, estos cuatro puntos que yo planteo aquí al comienzo de mi charla del día de hoy, Quiero que se graben en tu mente. Quiero que sepas que siempre hubo alguien que estuvo influenciando en tu vida. Quiero que sepas que siempre hubo una realidad en el entorno de tu, de tu convivencia, de tu diario vivir, que te tenía realmente identificado con las situaciones en las cuales tú tienes, tenías o tienes que involucrarte. Y por supuesto eso se convierte en una razón mandatoria. Y por supuesto eso te, te convierte a ti en un mensajero de un proyecto. Y ese mensajero tienes que ser tú si realmente entiendes que lo mandatorio de la vida, de tu realidad, y los objetivos que te plantea el gran líder Dios, están sobre tu mente, están sobre tu corazón, están sobre tus hombros. Esto es importantísimo. Yo quisiera, para continuar más adelante, quisiera que ahora tú comiences a pensar, ¿qué es lo que Boris quiere decirme? Si hay un mandato mucho más allá del simple hecho de ser yo un profesional, un ingeniero, un ingeniero, un teólogo, un qué sé yo, un comunicador. Hay alguien que me ha mandado a hacer algo más que simplemente desarrollar una profesión. Hay una vida con un proyecto que realizar. Yo me imagino a un muchacho que por cosas de la vida se enamoró de una muchacha, pasaba una noche feliz y después se ve con el compromiso de tener un hijo. Yo me imagino a él tomando la responsabilidad sobre la realidad. Y entender de que su función como hombre, como varón y de ella como mujer, es unirse para conducir la vida de este niño de la mejor manera. Se convierte en la razón de su vida. Un líder que se enfoca, no importa si es impulsado por su propia realidad, negativa o positiva. Debe entender que sobre todas las cosas, su enfoque está en función de su ser. Y cómo este ser puede ayudar a los demás a concebir el principio de que mi enfoque es no solamente nacer, comer, ir al baño, dormir, vivir 80 años y morir, sino dejar en el camino un legado, el propósito que te movió a vivir, que sea ahora la trascendencia que se logra de tu vivir en la vida de otras personas. Ahora entienden tal vez, cuando alguna vez me preguntaron en plena reunión hace unos meses atrás o un mes atrás, Boris, ¿por qué haces esto? Si nadie te paga, ¿por qué haces esto? Si no recibes nada. Es que sobre nuestros hombros, sobre mis hombros, y yo quiero ahora transmitir eso para ti, está el principio mandatorio del gran líder, que te dice que tienes que vivir una vida con propósito, una vida con objetivos. Una vida con sentido. No puedes simplemente ganar dinero y gastártelo en, una, en un fin de semana con alguna persona que tú quieras. Y hacer rico al inversionista que puso un quizás un resort en algún lugar para vivir de eso. Y vivir de tu sacrificio. Escuché la historia y lo mencioné el día lunes en la presentación de negocios. Como un joven de 27 años maneja un carro de 27 mil dólares cuando es un billonario. Anda con zapatillas que le cuestan 80, 90 dólares. Y le preguntaron, ¿por qué haces eso? Y él dijo, porque yo quiero tener dinero para ayudar a la gente que no lo tiene. Para que aprenda a vivir una vida diferente. Una vida con visión de futuro, con un enfoque diferente. Un verdadero líder que tiene un enfoque en su vida. Está informado de lo que quiere hacer. ¿Y a dónde quiere ir? ¿Tú me has preguntado a mí a dónde quiero ir? Podría pasar esta noche contándote toda mi historia. ¿Tú me has preguntado a mí qué quiero hacer? Muchas de las cosas que ya quiero hacer, las estoy haciendo. Y hoy pensaba un poco, pasé por el médico esta, esta tarde o esta mañana, y el médico me dijo que tenía que hacerme unos exámenes el día de mañana. Y me puse a pensar... ¿Cuánto tiempo más le queda a Boris para cumplir aquello que quiere hacer? ¿Para llegar a donde él quiere ir? ¿Qué está haciendo Boris para no desenfocarse de aquello que quiere hacer? ¿Y para no tardar su llegada a donde quiere llegar? Preguntas que me hago durante el día cuando veo circunstancias como estas, cuando la salud a veces molesta un poco y nos preocupamos cuánto tiempo tenemos un verdadero líder enfocado, es un hombre dedicado al estudio, por el interés de lograr, no solamente por tomar un proyecto y ver qué pasa para abandonarlo en cualquier momento si no le gusta, sino porque adquiere conocimiento, porque sabe que el conocimiento es poder, como decía mi amigo Julio García el día lunes, si lo pone al servicio de un proyecto, porque el conocimiento como tal si no se pone en acción, no sirve. Si tú quieres ser un verdadero líder enfocado, tienes que aprender a informarte. Hay gente que ni siquiera sabe qué cosa es un computador y cómo se prende. No sabe ni siquiera qué cosa es una criptomoneda. No tiene idea ni siquiera qué están haciendo Elon Musk con su proyecto eh, extraterrestre, podríamos decirlo, fuera de la Tierra. No tiene ni idea. Porque son líderes que no tienen un enfoque. Me decía mi profesor de química, hay líderes que son como los conejitos. Que saltan de un lado a otro a ver si encuentran por ahí un poco de zanahoria. Y si no la encuentran, pues siguen saltando buscando a ver dónde cae una. Muchos líderes son así. No saben dónde están ni para dónde van. No saben a dónde quieren ir porque no tienen enfoque. Y no tienen enfoque porque no tienen conocimiento. Escúchame bien lo que te digo. ¿Cuánto tiempo, me pregunté el día de hoy, yo paso mirando el celular sin adquirir conocimiento? ¿Cuánto tiempo paso yo riéndome de los TikToks, que son famosos ahora, que cuentan por la cantidad de likes que la gente le pone, o por los compartidos que tiene, como si eso fuera algo tan valioso? Nos hemos perdido un poco de nuestro objetivo de vida y nos hemos quedado en el stand-by, o quién sabe, en el retroceso más seguro. Un líder de enfoque tiene claro el reto que significa su proyecto. Ningún líder tiene un proyecto si no sabe el reto que esto significa. Es imposible tener un proyecto que sea como un tobogán. Y aún el tobogán en la bajada o en la caída necesita control, necesita sapiencia, necesita estrategia. Pero nadie que quiera hacer un proyecto en su vida debe ignorar el reto, los limitantes, los riesgos significativos a los cuales hay que vencer o sobrepasar. Cuando mi padre me dijo que a los 12 años yo debía ir a vivir a la capital, yo sabía, porque desde niño mi madre me hablaba acerca de los retos de la vida. Me hablaba de los propósitos que yo tenía. Recuerdo cuando tenía 17 años, terminaba la secundaria. Un día recibí una llamada de mi madre que me decía, no olvides la razón por la cual tú naciste. Tú fuiste la respuesta de Dios a mis oraciones. Mi hogar se perdería si tú no hubieras nacido varón. Ya sabes la historia. No olvides que tú naciste con un propósito. Hace solamente unos cinco días atrás, estuve con ella, sentada conmigo en la sala de la casa pequeña que ella tiene en la ciudad de Iquitos. Y me recordó, no olvides, que las cosas que vienen en el futuro, tú necesitas anunciarlas. No te olvides de tu propósito en la vida. No va a ser fácil, pero tú puedes. Ya tienes experiencia. Palabras de una mujer sabia a los 92 años. El que quiere ser líder en un terreno llano no sabe lo que es ser líder. El que cree que para ser líder tiene que tomar todas las cosas fáciles se olvida de que el liderazgo requiere retos significativos a los cuales hay que tomar en cuenta. Ser un líder de enfoque es estar dispuesto a aprender en el proceso y del proceso. No se cree saber todo. Mira, yo tengo mi proyecto hace tres años. ¿Qué me vas a venir a enseñar tú? Expresiones de un falso líder, un verdadero líder a través del proceso. Mientras va añadiendo otras personas a su equipo, estas traen nuevas ideas, estas traen nuevos aprendizajes, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, que son importantes tomar en cuenta. Un líder enfocado tiene la mente abierta al aprendizaje permanentemente 24, 7 y 365 días del año. Es un aprendiz empedernido porque sabe que la información es difusa y volátil y que las situaciones son cambiantes, así como el chasquido de mis dedos. Un líder inteligente no retiene solamente la información sino que adquieren nueva información empírica de manera permanente. Aprende. Mi querido amigo líder, si quieres ser un verdadero líder de enfoque, aprende mientras desarrollas tu proyecto. Un verdadero líder de enfoque hace útil a su proyecto la nueva información. No, esto lo dio el fulano de tal, eso no me sirve. ¿Quién es ese fulano para que venga de, a mí a darme nueva información? ¿Sus experiencias de qué me sirven? ¡Sí sirven! No importa un consejo hasta de un conejo, dice un refrán. Aprende. No te enmarques en tu propia opinión. Mira las experiencias de los otros. Quién sabe allí encuentres la beta que estaba buscando para lograr el éxito en tu proyecto. Un verdadero líder de enfoque está dispuesto a hacer cambios si es necesario. Pero, escucha bien lo que voy a decir está dispuesto a hacer cambios si es necesario, pero sin variar la ruta hacia el objetivo. La ruta puede tener pequeñas variantes, pero no el objetivo. El objetivo es sempiterno, es perfecto, tiene razones para hacerlo, porque eso te movió a comenzar tu proyecto, a tomar el riesgo de comenzar algo. Es muy importante eso. El objetivo no debe, no debe sacarse de tu mente, no debe sacarse de tu, de tu día a día. Es importante, es mandatorio. El objetivo es el motor inicial que te mueve a alcanzar algo en el futuro. No puede variar, pero sí puede engrandecerse. Porque de repente tú calculabas conseguir de 10, de 9 y en poco tiempo te das cuenta que puedes llegar a mucho más. Es importante tomar en cuenta eso. Un líder de enfoque es capaz de enfrentar problemas, pero no solamente enfrentarlos. Poner el pecho y morir, no. Hay que resolverlos sin escapar de las posibilidades de responsabilidad. Posibilidades de responsabilidad significa que tú compartes la responsabilidad con tu equipo de tal modo que tú resuelves con ellos los problemas. La capacidad de un líder de enfoque es que resuelve inconvenientes junto con su equipo, no solo. No hace solo el trabajo, él orienta, pero no solamente él resuelve, los otros le ayudan, son parte de la carga que se lleva, o, o, o del soporte que se lleva en la carga del proyecto. Su influencia es indispensable junto a aquello que conoce y que su equipo, por supuesto, le acompaña. Un líder de enfoque desarrolla compromiso y responsabilidad en el equipo y compromete a otros en sus metas. Tal vez tú te has preguntado por qué muchas personas no te siguen, por qué muchas personas no te creen. Es muy sencillo. No ven en ti compromiso, no ven en ti responsabilidad. Perdona que use el ejemplo de personas que yo conozco. Conozco muchas personas de mi entorno, de amigos cercanos, cuando dicen voy a hacer tal cosa, al comienzo parecen mostrar una animosidad impresionante, un espíritu de, de empuje increíble, pero a veces son como la nieve, apenas sale el sol, se derriten y terminan siendo simplemente uno más del montón. Si tú realmente desarrollas compromiso y responsabilidad y lo transfieres a tu equipo, ellos se van a comprometer contigo en las metas porque lo tienes claro. Y ellos también lo tendrán claro. Nosotros estamos pasando en el Perú una experiencia triste, amarga, catastrófica. La peor en nuestra historia republicana. Con un gobierno que no sabe a dónde va ni de dónde viene. Que no tiene sentido de compromiso ni de responsabilidad. Los vídeos y los audios que se publican cada noche en las noticias... Demuestran que lo único que quieren es saquear. No tienen otro objetivo en función de las metas de un país. Un verdadero líder con un enfoque tiene que tener compromiso con su gente, con su proyecto, con su equipo. Y ellos lo siguen porque anhelan algo común para todos. La influencia de un líder enfocado es 100 veces más que uno que no tiene claro sus objetivos. Los que le siguen saben qué quiere, cómo quiere lograr y colaboran con él. Voluntariamente se entregan al proyecto. No lo hacen por cumplir. Desarrollan compromiso porque su líder los inspira a comprometerse. Un líder de enfoque también es resiliente a las críticas. No se detienen cosas que lo desenfocan de su objetivo. Yo escribí un libro que se llama Sin Nombre Ni Contenido, uno de mis 12 libros que tengo escritos. Y allí hablo acerca del qué dirán, de cómo muchos de nosotros, por ser líderes y querer mantenernos enfocados en algo, comenzamos a querer empujar a todos los demás que se aparecen en nuestro camino para tratar de callarle la boca para que no hablen mal de nosotros. Parece que vernos vulnerables nos molesta y nos olvidamos que somos seres humanos finitos, que cometemos errores pero que tenemos proyectos. Y que esos proyectos tienen que estar bien claros en nuestra mente. Y no hay mejor cosa para poder lograr lo que queremos. Es que ser resilientes a las críticas. La resiliencia de un líder está basada en la experiencia. La experiencia propia y la de los otros. Porque aprende de los demás. Mira cómo van los demás. Mira a los que les va bien y a los que les va mal para evitar a los que les va mal y a los que va bien, para copiarlos y poder seguir hacia sus objetivos con claridad un verdadero líder con resiliencia tiene visión de futuro y su enfoque a ese futuro es su fortaleza, nada lo mueve se mantiene como mirando al objetivo permanentemente su lectura de los hechos pasados, le permite interpretar sabiamente los pronósticos del futuro. Un líder resiliente, mientras soporta la pegada de la crítica, tiene la mente limpia y clara y enfocada en lo que sabe que viene para más adelante. No se detiene a contestar las estupideces de los demás. Un verdadero líder de enfoque innova constantemente, perdonen ustedes la falta de la S, con tal de llegar a la meta, se adapta al cambio. Me da mucha tristeza que muchos de nosotros, a nuestra edad, los de 60, 50 años, hemos perdido tiempo en querer mantener el pico y la pala de nuestros abuelos. Y nos hemos olvidado que estamos en el mundo de la tecnología, donde volar es algo cotidiano, donde... Pedir una comida para que nos traigan a la casa calientita es algo totalmente, eh, ya no es nada raro. Poder comprar un producto en China y en 20 días tenerlo en casa es una realidad. Innovarse es parte de la adaptación al cambio que un verdadero líder con enfoque debe mantener. Puede ser compleja, pero es necesario la innovación. Un líder que no se actualiza, que no se pone al orden de con los tiempos, es un líder anticuado, sin logros, nadie quiere seguir a un líder así. Su enfoque es arcaica, es antiguo, no sirve para los retos del presente y menos para el futuro. Tal vez la experiencia que tiene es buena, pero la puede aplicar porque no sabe trasladar sus experiencias a las nuevas formas de ver las cosas en un mundo cambiante, es necesario ser innovador en nuestro día a día. Un líder con enfoque es un humano que no pisa el honor de los otros. En esta diapositiva algo ha pasado, no sé qué, se ha duplicado todo, pero de todas maneras seguimos adelante. Un líder con enfoque sabe reconocer sus errores cuando los hay y sabe pedir perdón. No hay cosa más maravillosa para un líder que reconocerse vulnerable y saberse humano y sin pisar los, el honor de los otros, aprender a reconocer y a unirse con ellos para crecer juntos. Aprender a restituirse es el camino más fructífero para lograr una meta. Restituirte como el ave fénix, retomar tus fuerzas de tus experiencias, innovarte tú mismo para ser un nuevo espécimen, llamémosle, de la nueva tendencia de un liderazgo más humano con resultados mucho más promisorios. Ni el rencor debe desenfocar a un líder de su objetivo. Pueden golpearte una cara, tú debes darle la otra, porque a ti no te afecta. Tú eres un líder de enfoque y dejas que los seres humanos y, les, y su estupidez terminen por destruirlos a ellos mismos, pero tú sigues hacia tu meta. Enfoque es la palabra clave. Mi querido amigo que esta noche me acompañas en esta charla, no hay cosa más maravillosa que tomar una cámara, mirar hacia el horizonte y enfocarla para ver lo que hay allá adentro. Allá para ver la belleza que nos trae el futuro. El enfoque muchas veces es destruida por la rutina, por la desidia. Pero tú eres un líder que tiene la capacidad de querer saber, de poder ver, de poder leer antes de lo que viene para adelante. Y para eso necesitas sabiduría, conocimiento, enfoque. De otro modo, terminarás distrayéndote en las cosas del presente. Enfoque. Grábate eso en tu mente. ¿Por qué no lograste lo que lo, lo que querías lograr hace 20 años? Por falta de enfoque, de compromiso en ese enfoque. Te has olvidado del objetivo de tu vida. Tenía ocho años cuando mi madre me impeló, podemos decir, me impuso salir a un púlpito y poder predicar en una iglesita que tenía ahí en el pequeño pueblo de San Roque. Y me dijo: No olvides que tú naciste para hacer este, este trabajo, para hablar a la gente de que hay un proyecto mejor, más grande en la vida del ser humano, que no todo se termina en esta muerte, que hay un proyecto mejor de vida eterna. Que a los ocho años sentí el compromiso de hacer este trabajo. No solamente con la congregación, sino fuera de ella. Para que todos entendiéramos que nuestra vida no termina con la muerte, sino que tenemos un proyecto mejor. Retina, cerebro, permanentemente me resuenan en los oídos. No olvides tu objetivo, Boris. No olvides tu enfoque. Mira bien tu futuro, que solo depende de ti. Enfoque. No te enfoques. Escucha bien lo que voy a decir al terminar. No te enfoques en el elogio de la gente. Porque pronto se pasa. Hay gente que le encanta que le digan qué bueno es. Hay gente que se pone como el pavo real, levanta la cola brillante y colorida para decir yo soy esto, soy aquello, soy aquí, soy allá. Me ha pasado. Reconozco. He llegado al punto de pensar que yo era el mejor en el mundo. Pero la vida te va enseñando, por el elogio que la gente te da y que después se olvida de ti, que no vale confiar en el elogio de la gente, porque eso pronto se pasa. No te enfoques en el rechazo de la gente, es parte del proceso. No lo puedes evitar. Acéptalo como parte de tu existencia. No olvides tu enfoque ni el elogio, ni el fulgurio de la gente gritando tu nombre, sea para apoyarte o para rechazarte, debes enfocarte en la vida para lograr lo que quieres. Enfócate en el objetivo, en tu objetivo. Nadie lo hará mejor que tú, pero ponte la acción. Porque si tu enfoque es con compromiso y con responsabilidad, no te quedes mirando tu enfoque hacia el futuro sin hacer nada. Hay mucha gente que está muriendo a los 80, 90 años, frente a un televisor, renegando de la vida porque no pudieron hacer cosas. Que tuvieron la oportunidad y no la hicieron. Perdieron lo mejor de su tiempo juvenil, de sus fuerzas. Y hoy, cansados, aburridos, Gritan por una oportunidad mayor, pero ya no hay. Al final, nadie estará más feliz de lograr tu objetivo que tú mismo. Nadie. Aquella noche en el Getsemaní, un hombre llamado Jesús, casi sufriente, dice la Escritura, que su sudor era casi como las gotas de sangre, gruesas, se entregaba al objetivo por el cual él había venido, morir para liberar al hombre, para liberar la mente y el futuro de una raza que se había rebelado contra el reino del Todopoderoso. Y en la cruz, con el rechazo y la burla de la gente, entregó su vida. Y al tercer día resucitó, y cuando resucitó, no había un ser más feliz que él mismo. Porque le dijo a su padre, he acabado mi trabajo. Yo y mi padre trabajamos y yo he terminado mi trabajo. Recígueme, dice la Escritura, en Hebreos capítulos 8 y 9, que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por la raza humana, para alcanzar libertad, pero libertad plena, pura, eterna. Nunca olvides el objetivo que tienes en tu vida. Tomé el ejemplo de Jesús porque es un ejemplo extremo. Tomé el ejemplo de Moisés porque me inspira un joven que podía ser el más millonario, el poderoso de su tiempo, eligió ir a liberar a un pueblo, que después lo rechazó, lo vejó, lo maltrató, lo puso en eh, casi para matarlo. Pero él nunca perdió su mirada. Dice Hebreos capítulo 11 y 12, nunca perdió su mirada en el objetivo. Vivió mirando al invisible. ¡Qué maravilloso líder! El enfoque de Moisés lo llevó hasta la puerta de la tierra prometida. Y a pesar de que no entró a la tierra prometida, Judas dice que entró a la tierra eterna del cielo. Eso es maravilloso. Algo sempiterno, es algo único. Mi querido amigo, mi querido hermano que estás esta noche aquí, hermana que nos acompañas esta noche, que has tomado tu tiempo para poder escuchar esta charla. Te quiero decir algo para terminar. Hay una sola palabra. Enfoque. Mira tu objetivo que te movió hasta este día para ponerlo en obra, para ponerlo en práctica. Enfócate. Enfócate en lo que quieres y dale tu vida a eso que quieres. La única manera en la que la satisfacción llegará a ti, la felicidad llenará tus labios, tu sonrisa será absoluta y tu mente se expandirá y tu salud se recuperará, es cuando tú logres el objetivo que te movió a luchar en tu vida, porque tu enfoque era servir a los demás. Ese es mi enfoque en la vida. Por eso hago lo que hago. Por eso entrego mi tiempo, entrego mis recursos, entrego mis talentos. Porque tengo un enfoque en la vida. Servir a los demás. Yo trabajaba para la Fiscalía de la Nación en un proyecto de recuperación de jóvenes y conflicto de delincuencial. Y llegó un jovencito de 14 años que rescatamos después de dos años vivir él en un carro viejo en una zona de Lima. Para hacerles corta la historia, trabajamos con él seis meses, le cambiamos totalmente la mente, le cambiamos sus objetivos en la vida. Yo dejé el proyecto y me fui a hacer otras actividades, pero al cabo de un año y medio aproximadamente volví al lugar. Y Una de las cosas que yo le decía a los jóvenes era, no me interesa si ellos me van a decir alguna vez, en algún momento de las clases que yo les daba, que gracias doctor o gracias psicólogo o alguna cosa por el estilo. Lo único que les decía yo a ellos es, algún día, cuando esté caminando por la calle, con un bastón en la mano y con los dientes rechinando por el temblor de mis mandíbulas, solo quiero escuchar una palabra que diga, doctor Boris, soy Esteban, soy el joven que usted rescató de un auto viejo en Villa María del Triunfo, de las drogas, del robo. Quiero decirle solamente gracias. Gracias a usted, yo soy ahora un profesional, soy un exitoso empresario. Es lo único que quiero en la vida, les dije a ellos. Y ese día que llegué, después de año y medio de mi ausencia, Esteban corrió hacia mí, saltó sobre mí, un joven de aproximadamente un metro setenta y cinco, me abrazó como un mono, se colgó de mi cuerpo y me dijo, psicólogo, ¿dónde estuviste? Te estamos extrañando. Esas palabras llenan el corazón de una persona que tiene el objetivo de servir, servir hasta morir. Yo quería esta noche influenciar en tu mente. Influenciar en tu corazón, en tus neuronas. Que si aún no tienes algo en tu vida que te mueva para hacer lo que haces. Si no entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo y no sabes hacia dónde vas tómate un tiempo para meditar esta noche antes de ir a dormir y pregúntale a tu creador, no sé cómo se llama, Alá, Jesús, Dios Elohim, el nombre que tú quieras y dile, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Dime cómo tengo que hacer las cosas que quieres y de repente allí encuentras eso que tanto buscabas el objetivo que te llevará a ser feliz al final de tus días. Enfócate en eso y ponle corazón y toda la fuerza que puedas, porque de allí, te digo de corazón, emana la vida. Yo deseo de verdad que Dios te bendiga, que Dios te ayude para que tú puedas lograr lo que quieres enfocado, enfocado, no es lo que los demás te dicen, sino lo que tu corazón y tu mente te impulsan a hacer. Deseo lo mejor para ti. Mi nombre es Boris Darmon, siempre para servirte.